10 años. ¿10 años? No. ¿Sabes cuánto? 40 años. ¿Listo? 40 años. A ver, ¿por qué duró 40 años? Te voy a comentar. Eh, el pueblo de Israel, cuando venía por acá caminando, comenzó a, a... Aunque se le habían colocado milagros, aunque habían hecho una cantidad de cosas por ellos, ¿cierto? Ellos comenzaron a... a, a, re, a, re, a ¿Cómo le diría yo? A... ¿Cómo dirías tú, Dario? ahí en ese caso? A olvidarse. A olvidarse de, los, de, de, de Dios, ¿cierto? Eh, precisamente, como a. Eh, eh, comenzaron a qué? A, a, a, a. Hacer a un lado a Dios. A, ay, no encuentro la palabra, pero ahorita se la digo. En todo caso, ellos re, renegaban de Dios. ¿Listo? Renegaban de Dios. Tenían todo, les daba la comida, inclusive. Imagínense que Dios, cuando tenían ellos frío, colocaban columnas de, columnas de fuego. Cuando hacían cuando soles increíbles, ellos le colocaban nubes para que no se les diera el sol. Cuando tenían hambre, les caía el maná del cielo para que ellos pudieran alimentarse. Ellos tenían todo y sin embargo, y con todo eso, renegaban de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios, que fácilmente los hubiese podido llevar en tan solo unos meses allá a la tierra prometida, los hizo vagar por todo este desierto ¿sí? del Sinaí, dando vueltas y vueltas por acá y duraron cuántos años? 40. 40 años, 40 años, listo, pero el sentido de Dios era algo muy importante, ¿sí? el sentido de Dios, cuál era la importancia de, de, de, de eso, de, de durar 40 años, la educación que tenía que darles al pueblo de Israel, ¿sí? al pueblo prometido, por qué? Porque imagínense que Dios iba a ubicar, eh, Dios es algo, eh, pues, eh, pues la sabiduría que tiene Dios, eh, tiene toda la sabiduría. Imagínate que Dios iba a ubicar a su pueblo en medio, en medio de las dos grandes potencias mundiales, que era Mesopotamia y Egipto, ¿cierto? Y lo ubicar exactamente en Canaán. Toda persona que fuera a pasar para Egipto o Mesopotamia, en, el, en ese tiempo el mundo conocido, Tenía que pasar por Mesopotamia, por, por, la, por la tierra prometida que era Canaán, en ese momento Jerusalén. Entonces, cuando iba a ubicar a su pueblo ahí, no podía ubicar a un pueblo de ladrones, no podía ubicar a un pueblo de personas que renegaran de él, ¿cierto? No podía ubicar un pueblo que diera mal ejemplo a todo el mundo, ¿cierto? Entonces lo que hizo durante 40 años fue educarlo, ¿cierto? Educar a su pueblo para que diera, diera constancia, de, o sea, que fuera un ejemplo para toda la sociedad en ese tiempo. ¿sí? Entonces, tenemos aquí todo, eh, precisamente aquí tenemos eh, el, el, el sitio por donde, por donde el pueblo Israel eh, continuó. O sea, ellos pasaron por acá por el Sinaí y luego tomaron la, la ruta de los reyes. ¿sí? Aquí tenemos el mar, el mar muerto. ¿sí? Eh, ellos pasaron por acá por la tierra de Moab, listo. Pasaron cerca al monte Nebo, aquí pues les quiero comentar que precisamente Moisés, que fue el, el, la persona que llevó ese pueblo y durante 40 años vagó con ellos, ¿cierto? Uh -huh. Pues realmente no pudo pasar, a él conoció la tierra prometida, mas no pudo, él la pudo ver, ¿sí? Mas no pudo llegar hasta la tierra prometida. Dice, él dice la historia y en la Biblia que él llegó y desde el monte Nebo, ¿cierto? Logró ver esto, ¿sí? Qué hermosura de haber visto, ¿cierto? De a, Allá al fondo del mar mediterráneo ¿sí? hacia todos los lados vea lo que vio vio el otro mar acá a este lado esta es más o menos la, la vista que tenía eh, Moisés en ese tiempo cuando eh, murió en el monte Nebo. listo. pero bueno eh, ellos continuaron por acá y ya llegaron a la tierra prometida y hoy quiero como hacer referencia eh, de pronto ojalá algún día podamos seguir conociendo más de la historia de la Biblia hoy vamos a hablar de, de este... algo que se llama el telgeser, ¿listo? ¿Usted sabe qué es un tel? No. Imagínate que un tel es un montículo, ¿cierto? O sea, en el tiempo de la Biblia las personas que, que, que construían palacios o que construían castillos, ellos lo que hacían era construir encima de los otros castillos, o sea, ellos construían encima unos de los otros, ¿sí? Entonces eso es lo que hacían. Entonces, ser es eso. Era una especie de montículo donde se construyó una especie de castillo, ¿cierto? Uno de los grandes castillos que en ese tiempo eh, el rey Salomón construyó para defender a Israel, ¿cierto? Este es uno de ellos. Y acá tenemos inclusive las ruinas que en este momento existen por allá en ese sitio. ¿sí? Ese son este tipo de edificaciones. Y por acá encontramos en ese Telgecer, mira que el Telgecer tenía una posición muy estratégica. ¿Listo? Tenía una posición muy estratégica. Esa posición estratégica, ¿por qué? Porque toda persona que fuera a pasar de Egipto hacia Mesopotamia tenía que pasar o por la ruta Madis o por la otra ruta. ¿Cuál es la otra ruta? El reyes. La ruta de los reyes. Y entre ellas dos, o sea, por este sector, por donde entró el pueblo de Israel, hay una carretera, ¿cierto? Hay una ruta que une estas dos. Estas dos se unen por acá. Y aquí eh, siempre tenían que tener ese paso obligado. ¿sabes? O sea, por algún lado tenía que pasar, pero tenía que pasar siempre por ese sector. Entonces ser tenía una ubicación muy estratégica. Mira que ser tiene algo muy especial. Allá, a la salida del Tel, aparecen unas piedras como estas. ¿sí? Ajá. ¿Qué te hace recordar esas piedras? Mm. Mira el vertículo. ¿Lo de qué? El versículo Lo del versículo y otra cosa de... Uh, la, de la, la de la cruz La cruz ¿Te acuerdas que nosotros estábamos hablando Armer, que en Armero había una cruz? Y que esa cruz no iba a permitir que se olvidara eh, lo que sucedió en Armero Precisamente estas piedras también son piedras de testimonio Dios hacía que, que, que su pueblo colocara piedras cierto por donde pasaran ¿Y eso para qué era? para que las personas que pasaran conocieran del pueblo de Dios. ¿sí? Entonces la persona cuando fuera a pasar por acá y viera esas piedras, lo primero que iba a preguntar, dice, oiga, ¿qué fue lo que sucedió con ese pueblo? ¿Cierto? Entonces la gente iba a comentar, iba a decir, no, pues esto, eso es increíble, mire que eso, abrieron el mar por allá, en el mar rojo, se escaparon de Egipto, lograron combatir a una cantidad de ejércitos, inclusive sin armas, y lograron, y lograron ganarles, ¿cierto? Dios les dio el pan, el pan, el, eh, les trajo pan del cielo, los cubrió en el frío, los cubrió con, con, con nubes cuando había mucho sol. O sea, esas piedras le permitían que las personas, cuando preguntaran por ese pueblo, para cuando preguntaran por ese pueblo, se diera un testimonio, un testimonio de lo que había sucedido con el pueblo de Dios. Listo, yo quisiera que leyéramos en la Biblia algo muy importante. Leamos, estas piedras se llaman piedras de testimonio. Leamos Josué 4, eh, o oh, primera de Pedro 2 al 5, vamos a leer. Dice, vosotros también, como piedras ¿qué? vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio antes. Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptar a Dios por medio de Jesucristo. Ah, qué bien. Vosotros también, como piedras que? Vivas. ¿Eso qué quiere decir? Dios en su infinita sabiduría dijo esto más o menos, o sea más o menos diría, Dios ubicó su pueblo en la encrucijada del mundo, o sea exactamente en el sitio donde pasaba toda la gente. Dice, Dios podría decir más o menos, quiero afectar a mi mundo, ¿cierto? Quiero crear moralidad, quiero crear justicia, pero también salvación. Quiero crear un sistema de vida, así que voy a poner a mi pueblo donde todo el mundo sepa de quién, de, de ellos, ¿Sí ¿estamos de acuerdo? donde todo el mundo sepa de ellos, entonces así como lo dice en el versículo no solamente las piedras son el testimonio, sino que el testimonio era el mismo pueblo de Dios ¿listo? si el pueblo de Dios era una cantidad de ladrones, eh, unas personas que, que um, adúlteros eh, personas que renegaban de él, pues no podían dar ejemplo, ¿cierto? entonces aquí nos invita también la Biblia a que nosotros seamos una piedra de qué? de testimonio o sea que nosotros seamos piedras vivas para poder dar ejemplo a las demás personas yo quisiera que leyéramos este otro fragmento de Gustavo si la este que dice, primera de Pedro 2.12 y dice eh, mantener buena, buena vuestra manera de vivir entre los para que el, el, en los que murmuran de vosotros como de malhechores verifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ah, qué bien, o sea que cada uno de nosotros es una piedra de testimonio. Cada uno de nuestros actos, cada una de las cosas que nosotros hacemos es una piedra de testimonio. Por eso la reflexión que tenemos el día de hoy es para invitar a todas las personas a que sean una piedra de testimonio a que cada uno de nosotros sea una piedra de testimonio porque cada uno de nuestros actos es precisamente un testimonio ante todas las personas que nos miran nosotros somos piedras vivas que debemos dar ejemplo a las personas si nosotros no damos ejemplo realmente estamos eh, eh, eh, dañando esa gran estrategia que tenía Dios para que su pueblo permitiera que otras personas conocieran de su palabra, que conocieran de ese gran testimonio que quería dar por medio de las personas que lo rodeaban. Esperamos que, que, esta, que esta lección haya sido de su agrado y que más que de su agrado, realmente hayan entendido un poco más de la Biblia. Es importante recordar que nosotros debemos tener un contexto histórico de la Biblia para poderla entender. Los invito para que conozcamos más adelante, por ejemplo, vamos a conocer... Cuando eh, nació Jesús, vamos a ir a, a, a, a conocer los sitios especiales, vamos a, a ir a ver eh, el paso de otras, otros grandes milagros que se presentaron en el pueblo de, de Israel. Eh, para, eh, para continuar, pues eh, solamente quisiera eh, que hiciéramos una oración y que le diéramos muchas gracias a Dios porque nos dio la oportunidad. De, de estar enviado hoy con nosotros Todos que nos divisa en oración ¿no? claro Padre nuestro que estás en el cielo santificado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad Señor Señor gracias porque hemos podido eh, de hablar algo de tu palabra sobre el contexto histórico sobre tu palabra Señor Señor gracias porque nos has explicado lo que has hecho por nosotros en el pasado y lo que ha, esta, estás haciendo por nosotros en este futuro señor. Señor, ayúdanos a entender más la, esto la historia. Y, y bendice las la, la, la palabras de, de ser normal. Señor, bendícenos, a y ayúdanos. Danos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.